En nuestra primera noticia tenemos la cancelación de uno de los mayores eventos del año. La San Diego Comic Con ha sido cancelada por primera vez en 50 años de historia. Los organizadores mencionaron sus preocupaciones sobre la posibilidad de celebrar el evento de forma segura durante la pandemia, ya que más de 150.000 personas asisten al evento anual y sus festividades en el sur de California. También mencionaron que el evento volverá al centro de convención de San Diego del 22 al 25 de julio del 2021. Continuando con las noticias, con una nueva extensión de reglas, Scoop y Trolls World Tour aseguran su participación en los Oscars. Y es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que las películas con un estreno teatral previamente planificado y que inicialmente estarán disponibles en un servicio de transmisión, ya sea comercial o video on demand, aún calificarán para los Oscars. Este ajuste a las reglas beneficia particularmente a las películas animadas como Trolls World Tour y Scoop, que han optado por los lanzamientos Video On Demand. Asimismo, la academia resaltó que la premiación está actualmente programada para el 28 de febrero de 2021 en Hollywood, California. Entre otras noticias, si te gusta Poppycat, esta noticia es para ti. Y es que hace poco, Atomo Network estrenó todos los episodios de la serie y el piloto totalmente doblado en español. Si aún no has visto esta serie, Vi es una chica en búsqueda de un empleo temporal para poder pagar la renta. Hasta que conoce a Pupicat, una criatura mitad perro mitad gato que posee diferentes habilidades. Y que le permitirá a Vi tener trabajos temporales a través de diferentes mundos y dimensiones. Así que no dudes en checar la serie completa a través de su canal de YouTube, te dejaré el enlace en la descripción. Y hablando de estrenos, ya se aproximan los nuevos cortos animados de Looney Tunes en HBO Max. Esta nueva plataforma de streaming ofrecerá contenido de la vasta biblioteca de Warner Media, incluyendo películas y series de televisión de Warner Bros., Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, entre otros. Pero destacando las series animadas, los nuevos cortos de Looney Tunes de Warner Bros. Animation estarán disponibles el día de lanzamiento como Max Original. Y serán 80 episodios de 11 minutos, aunque parece que no pudieron contenerse y estrenaron el primer episodio a través de YouTube, si deseas verlo encontrarás el link en la descripción. El lanzamiento de este nuevo servicio se encuentra pautado para el día 27 de mayo. Además de esto, les recuerdo otros proyectos de animación previamente anunciados que estarán disponibles en HBO Max más adelante este año, los cuales son Close Enough de J.J. Quintel, creador de Regular Show, y Adventure Time Distant Lands con su episodio Vimo. Entre otras noticias, Joe Troman, guitarrista principal de la banda Fallout Boy, está ofreciendo una nueva serie animada llamada Mondo Trasho 3042. Ambientado en un extraño pero familiar mundo lejano, Mondo Trash 3042 sigue una banda de dos humanos, un humanoide acuático y un robot, tocando alrededor del año 3042. El episodio debut nota Yoko, la banda observa una autopsia alienígena donde Jimmy se encuentra con Moranda, la chica de sus sueños causando problemas en la camioneta. Si deseas ver más de esta serie puedes seguirla a través de su portal web, te dejaré el enlace en la descripción. Anteriormente les comentaba que HBO Max traerá muchas series de Cartoon Network en su plataforma, y es que recientemente se dio a conocer que la parrilla de su nueva plataforma reveló el próximo estreno de Tick and Seek. Esta serie proviene del programa de pilotos de Cartoon Network y a mediados de 2019 se confirmó la producción de su serie. Aquí seguimos a Tiggy, un chico de 8 años de edad junto a su gato Wisick, mientras buscan objetos perdidos de la ciudad de Ouija. Con la actitud alegre de Tiggy y las impresionantes capacidades inventoras de Wizzic, el dúo navega con humor por los dilemas del día a día en el departamento de objetos perdidos y encontrados. Aunque originalmente se encontraba pautado su estreno en Cartoon Network, esta serie verá la luz a través del catálogo de HBO Max. Y hablando de estrenos inesperados, hace pocos días, Owen Dennis, creador de Infinity Train, publicó algunas declaraciones algo preocupantes a través de su Tumblr. Allí comenta que Cartoon Network está en conversaciones con Warner, AT&T, HBO que involucran su programa. Para ser más exactos, comenta que Cartoon Network ha cambiado de parecer y le pidieron que deje de buscar personas para continuar que todo es muy confuso con respecto al acuerdo de Warner, sin embargo, pase lo que pase, las personas pueden seguir disfrutando del show. Esto podría significar que tanto Infinity Train como otras series de Cartoon Network se unirán a la plataforma poco a poco. Así que no te sorprendas si ves series como Steven Universe, Hora de Aventura e incluso series de los noventas como Johnny Bravo. Para Latinoamérica, esta plataforma estará disponible en el año 2021. Continuando con las plataformas de streaming, Shira celebra su quinta y última temporada con un nuevo tráiler y un nuevo póster. Este remake original de Netflix llega el 15 de mayo con 13 nuevos episodios. En este nuevo tráiler promocional nos encontramos con una versión emocionante de la canción Warriors interpretada por A.J. Mikala, quien interpreta al personaje de Katra. Esta quinta temporada, All Prime ha llegado y sin la espada de protección, y sin Shira, la rebelión se enfrenta a su desafío más difícil hasta el momento. ¿Podrán Adora y las princesas del poder salvar su planeta o el universo sucumbirá ante Ord Prime? Entre otras noticias, la serie animada original de DreamWorks, Kipo and the Age of Wonderbeast, regresará a Netflix para una segunda temporada. Dicho anuncio se realizó junto a la salida de un nuevo teaser y póster promocional. Esta nueva temporada constará de 10 episodios, y después del final de la primera temporada, Kipo debe aprender rápidamente a dominar sus habilidades para salvarlos. Mientras ella y sus amigas se separan en una peligrosa misión de rescate, el viaje de autodescubrimiento de equipo revela misterios del pasado que cambian todo lo que ella creía saber. El estreno de esta nueva temporada se encuentra pautado para el día 12 de junio. Continuando con los estrenos, el pasado 2 de mayo se estrenó oficialmente Adult Swim para Latinoamérica a través del canal de Warner Channel. El bloque fue estrenado originalmente en Latinoamérica por Cartoon Network en el año 2005, pero fue cancelado en 2008 debido a los cambios efectuados en ese entonces por la administración, ya que se deseaba que el canal se orientara más hacia el público infantil. Algunas de las series que podrás disfrutar en este Bloque son Ricky Morty, Final Space, Robot Chicken, Padre de Familia, entre otros, y su emisión será a partir de la medianoche de lunes a jueves y los sábados a la misma hora. Para finalizar, hablemos un poco de la próxima película de Cartoon Network basada en la serie de Escandalosos. Desde 2019, la película está en producción y estará bajo el nombre We Are Birds The Movie. Esta seguirá la historia de los hermanos osos a medida que su amor por los camiones de comida y la fama en internet provoque un caos inesperado. También, anteriormente les comenté que, además de la película, nuestros osos tendrán un spin-off, que estaría basado en su vida de cachorros llamada Baby Birds. Recientemente, luego de hacerse público algunos cambios en la programación de Cartoon Network USA, donde se incluye la emisión de episodios de escandalosos, Daniel Shong publicó lo siguiente. aquí cita un tuit de Cartoon Network donde recopilan los horarios de transmisión. Previamente se había notificado que Cartoon Network estaba planificando expandir la franquicia con la producción de la película y el spin-off, pero esta revelación apunta que el propio creador tiene mucho más que ver con la estrategia ideada por el canal. ¿Esto querrá decir que tendremos las producciones antes de lo esperado? ¿Probablemente este año? ante cualquier novedad los estaré informando. Antes de finalizar, vamos con una noticia de último momento, y es que finalmente HBO Max nos reveló un tráiler completo de Hora de Aventura Tierras Lejanas. Este nos presenta un adelanto de lo que será el primer especial llamado Vimo. En su sinopsis tenemos que... Cuando hay una emergencia espacial en los confines de la galaxia, solo hay un héroe al que llamar, y probablemente no se Vimo. Los cuatro capítulos especiales de una hora llegarán a la plataforma el 27 de mayo, día en que HBO Max llegará a Estados Unidos. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. También puedes seguirme a través de mi Instagram por si quieres conocerme un poco más, y disfrutar de nuevos posts con datos curiosos sobre animación. Para más noticias puedes seguir la página oficial de Facebook, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Darktoons.